Welcome, everyone. Please give us a moment to allow everyone Bienvenidas. Les pedimos un momentito hasta que todos puedan ingresar a la reunión. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, a depender de dónde estén. Vamos a empezar. Para que sepan, ya desde el inicio tendremos interpretación simultánea en todos los idiomas, inglés, español y portugués. Pueden mirar en la barra inferior de la pantalla de Zoom, donde habrá un botón donde dice interpretación. Ahí podrán elegir qué idioma quieren escuchar. ¿Inglés, español o portugués? Además, pueden seleccionar, silenciar el audio original para no tener dos personas hablando al mismo tiempo. Soy Jim Baberex, el moderador que hablará de este seminario, que hablará de los resultados del componente. Quisiera... Dar la bienvenida a todos ustedes de todas partes del mundo. Para lo que nosotros sabemos será una charla muy fructífera acerca del éxito de este programa en los próximos, o en los últimos cinco o más años. Son historias que nos darán positividad y mucha esperanza. Que son algo que necesitamos y que queremos escuchar considerando el año que todos hemos tenido. Lamentablemente... O oh, felizmente esta alianza tiene muchas historias positivas para compartir. Yo soy del Centro de Conservación de la Universidad de Colorado y nuestro centro es uno de los aliados de implementación que apoya el Servicio Forestal de Estados Unidos en sus programas internacionales, así como el ICM Bio, el Instituto de Conservación de Biodiversidad Chico Méndez de Brasil. Y bueno, de esta Alianza se tratará el evento de hoy. El propósito del webinar es mostrar algunos de los resultados y destaques del componente de uso público de esta alianza. Escucharemos de personas de la USAID y también de representantes de los programas internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos. Esto incluye múltiples componentes y el uso público es simplemente uno de ellos. Luego tendremos una conversación con representantes de los socios implementadores de ICMBio, del USFS y también la Universidad de Montana. Como moderador, yo estableceré una conversación. No usaremos hoy diapositivas de PowerPoint. Hablaremos de ciertos aspectos del programa. Y al final, Soleni Coto del servicio brasileño, del programa brasileño, revisará las preguntas que ustedes escribirán en el chat y las enviaremos a algunos de nuestros expositores para que las contesten. Quiero rápidamente hablar acerca de algunos puntos logísticos que nos ayudará a mantenernos funcionales. Pueden usar el chat para comentarios o preguntas. Por ejemplo, quisiéramos que ahora todos ustedes escriban de dónde nos están hablando o de dónde nos están viendo en, el, en la caja del, del chat. Si también, si tienen alguna pregunta para los panelistas, pueden escribirla en la sección de preguntas y respuestas, en la barra inferior de la pantalla. Sabemos que no todas las preguntas serán contestadas en una hora, pero vamos a grabar todo esto y luego les prometemos que en el sitio web tendrán un enlace con todas las respuestas que no se contesten hoy. También habrá un enlace... para que puedan descargar el informe final con un resumen sintético de todos los resultados. Nuestros colegas pondrán el enlace en el chat, entonces lo pueden monitorear para tener acceso a eso. Si tienen problemas técnicos, si no pueden hablar, escuchar, cualquier problema de calidad... Pueden escribir también en el chat, y Aaron Hicks o Lorraine Brewster, que están monitoreando la sala, van a tratar de resolverlo. Cualquier tema de audio, de sonido, de video, etc. Ahora les daré un poco el contexto acerca de esta alianza. Voy a invitar a Ted Gear de la USAID Brasil, que haga sus primeros comentarios durante eh, esta sesión. Ted tiene las palabras. Gracias. Jim, buenas tardes a todos. Es excelente estar acá. Muchas gracias por su presencia, por la participación en este webinar que destaca esta excelente colaboración entre Brasil y Estados Unidos para expandir la capacidad y diseñar e implementar componentes de uso público en las áreas de protección brasileñas. Es un placer representar a mi equipo acá en la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional, la USAID, donde yo trabajo como director de misiones. Estados Unidos, el Servicio Forestal de Estados Unidos y la USAID han trabajado juntos en Brasil en los últimos 25 años. Es una larga sociedad junto con colegas y agencias brasileñas. Esta sociedad es un punto fundamental para la conversación, para el programa de conversación de la biodiversidad amazónica en Brasil. Y junto con nuestros colegas en Brasil, este programa ha logrado conquistas muy importantes en las últimas décadas. Se van a escuchar hablar de eso, eh, de todo lo que pasó en en este último periodo de cinco o seis años, toda la experiencia compartida entre los dos países resultó en un aumento de la conservación de la biodiversidad amazónica. Así que quisiera agradecer al Servicio Forestal de Estados Unidos, el equipo encargado de Brasil, por organizar este evento, y Jim, de la Universidad de la, del Estado de Colorado, por facilitar la sesión. Y muchas gracias también al gobierno de Brasil y a todas las agencias que hoy están representadas acá por el Instituto ICMBio. Nuestros esfuerzos compartidos han codiseñado e implementado un programa innovador que aumenta la capacidad de las agencias ambientales brasileñas para mejorar la gestión de los sistemas de áreas de protección en la Amazonía brasileña. Y eso también incluye áreas y reservas indígenas. Varios cursos, talleres, seminarios, visitas técnica a Estados Unidos y también ejercicios de planificación en terreno a generado una conservación que ayuda al equipo del ICMBio y otros socios a desarrollar sus habilidades y aplicar conocimiento científico en sus planificaciones. Con eso hemos visto resultados concretos y el ICMBio ha sido capaz de expandir la gestión de visitantes en 15% y también aumentó en 30% el uso público de sus áreas, de las áreas que administra eso, ha aumentado el flujo de visitantes a áreas públicas, generando mayor ganancias económicas mejores experiencias para los visitantes y más ingreso para los parques y guías. Nuestra sociedad incorpora la comunidad y la participación de las comunidades en la planificación de actividades y en el diseño de senderos. Y esto les da a las comunidades una experiencia práctica de primera mano para que puedan gestionar y hacer otro tipo de gestiones de senderos. Eso incluye la, la creación de una red de 59 senderos mantenida por más de 3.000 voluntarios. Adicionalmente, nuestro programa conjunto ha ayudado a mejorar el turismo y a la gestión pública de uno de los ambientes silvestres más encantadores del mundo, que es la Amazonía brasileña. Entonces, al generar esta, este poder y capacidad de gestión, es clave para los esfuerzos de conservación. USAID está orgullosa del trabajo que hemos logrado juntos. También estoy bastante emocionado de ver que USAID planea expandir su trabajo con el ICMBio y otros socios brasileños en términos de gestión y manejo de incendios. Eso se hará con el ICMBio, con IBAMA, el Instituto de Recursos Naturales de Brasil y otras agencias en el 2021 se hará este trabajo. Y un último comentario. Yo... Nací y fui criado en el estado de Oregón, en Estados Unidos. Y yo, bueno, crecí haciendo hiking y explorando el ecosistema del noroeste de Estados Unidos. Y recuerdo que en los años 80 y 90 en Estados Unidos había mucha controversia acerca de la conversión del Spotted Out, que, eh, de uno, una lechuza que había sido clasificada como una especie en extinción y bueno el debate acerca de esta especie se expandió por todo el país y llevó a hostilidad entre ambientalistas y la industria maderera y bueno en todos los pueblos chicos de esa región de estados unidos que dependía de la madera incluso hubo violencia entonces estos temas son muy complejos la controversia que se representó como un conflicto entre la protección del hábitat de esta especie de lechuza y los madereros fue muy difícil de resolver. Y nosotros allá, bueno, yo estaba dividido entre disfrutar el hábitat natural y la belleza de, esta, de estos bosques y ver también familias que perdían sus formas de subsistencia. Entonces, Brasil, así como Estados Unidos, Brasil también tiene ese dilema entre conservación y medios de vida viables para las poblaciones que viven ahí. El Servicio Forestal de Estados Unidos estuvo involucrado en medio de este debate y tuvo un gran papel al resolverlo. Y me parece que este tipo de experiencia y este tipo de Experiencia que tiene el servicio de Estados Unidos es lo que nos da las lecciones y las mejores prácticas que podrán ayudar a los socios brasileños a entender cómo promover el uso sostenible de los recursos naturales del país y al mismo tiempo conservar la biodiversidad crítica de la Amazonía. Así que yo creo que esto es un gran ejemplo de cómo Estados Unidos y Brasil así le están analizando problemas y asuntos en común y aprendiendo cómo lidiar con eso. Algunos de nosotros tuvimos una muestra de las discusiones que se van a dar hoy en el día de el día de ayer acerca de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas y esto se podrá adaptar también en otras partes del mundo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos ustedes que están con, con, comprometidos con la conservación de la biodiversidad amazónica. Les deseo a todos las mejores vacaciones, las muy buenas fiestas y eh, un feliz año nuevo. Gracias, Ted, por sus comentarios por el apoyo y por este testimonio de este desafío que nosotros enfrentamos en Estados Unidos y que Brasil también enfrenta, de equilibrar el extractivismo, el uso de los productos de áreas de conservación y también, claro, la conservación del valor de esos servicios ambientales. Y no hay mejor agencia para hablar de este equilibrio que el Servicio Forestal de Estados Unidos, que tiene como lema una como eslogan, como una tierra para muchos usos. Entonces, quiero presentar a Michelle Sweet del Servicio Forestal de Estados Unidos, que nos dará el contexto específico para la conservación de la universidad. Y eh, ella es la líder de la parte brasileña de este programa de cooperación. Michelle. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Quiero saludar a todos. Además, agradecer a la Universidad de Colorado, a Bio, por toda esta alianza que hemos hecho por tantos años. Todos los aliados que están aquí, tenemos la Universidad de Montana, que está hoy representada por Steve, que va a ser uno de los presentadores, Steve McCool. Estoy muy contenta de que todos estén aquí y además, es muy bueno ver todos aquellos que están hoy como participantes, Colegas de Brasil, colegas de los Estados Unidos y muchos otros colegas internacionales que están en todo el mundo y que están participando en este seminario internacional, les quiero dar la bienvenida y agradecerles una vez más. Además, quiero agradecerle a los ponentes por su tiempo, su dedicación, por todos los años de apoyo que ha sido parte de esta colaboración. Ha sido una experiencia extraordinaria y estoy segura que lo continuará siendo. Nosotros del Servicio Forestal de los Estados Unidos esperamos seguir trabajando por muchos años en Brasil gracias a las diferentes alianzas que tenemos con el gobierno brasileño. Ustedes saben que el Servicio Forestal de los Estados Unidos gestiona las, los pastizales para diferentes usos, para diferentes tipos de personas y para garantizar los recursos naturales para ofrecer oportunidades recreativas también, que es un tema sobre el que hablaremos el día de hoy. Gestionar. La vida silvestre, las amenazas que hay contra ellos trabajando con las ciudades, comunidades. Y también hoy hablaremos sobre esta cooperación internacional. El Servicio Forestal de los Estados Unidos ha sido un aliado. Con USAID por 25 años, nosotros extendemos la cooperación técnica aplicando los 150 años que tenemos de experiencia en la gestión de los bosques nacionales y los pastizales en los Estados Unidos. También quisiera mencionar que también ofrecemos o, digamos, les contamos a nuestros aliados las lecciones que hemos aprendido en otros países. Esta es una oportunidad única para que aquellos que gestionan los territorios puedan estar juntos. Muchas personas del Servicio Forestal de los Estados Unidos han ido hasta Brasil y también colegas de Brasil han participado de este Intercambio de información. Los dos países están compartiendo sus experiencias para la gestión de los territorios para que sea un beneficio para las comunidades. Ha sido una experiencia increíble trabajar con los colegas del Instituto Chico Méndez en Brasil. Este trabajo ha sido... Increíble y es una oportunidad única cuando quienes gestionan los territorios pueden trabajar juntos y lo combinamos además con las alianzas que tenemos en universidades en Brasil como la de Mato Grosso y otras universidades en los Estados Unidos que montan su pensum, su curr currículum para poder hablar precisamente sobre esta oportunidad de crear capacidades. Nosotros tenemos alianzas para la conservación de la biodiversidad de Amazonas que se conoce como el programa PCAB. van a escuchar hablar hoy sobre esto. Nosotros estamos allí para apoyar la mejora de la vida de las personas que viven allí. La idea es poder ofrecer apoyo para las comunidades. Como bien lo dijo Ted, hemos estado mejorando la prevención y la gestión de los incendios en Brasil, trabajando con agencias federales como es el IBAMA, ICM, Bio, FUNAI y otras organizaciones. Esta es un área en la cual vamos a seguir creciendo y expandiendo lo que hemos estado haciendo en los últimos años. También vamos a hablar sobre cómo podemos demostrar el uso público y la mejor gestión gracias a la conexión que se puede tener de los brasileños con esta, este legado, este este territorio que ellos están heredando para que tengan entonces las destrezas necesarias para proteger la biodiversidad en estas áreas protegidas. Como les dije, trabajamos con ICM Bio en la planeación y este ha sido un apoyo que nosotros hemos tenido también de nuestro servicio de parques nacionales. Tenemos mucho apoyo del centro en Denver y hemos intercambiado información con relación a la gestión. ...del uso público. Esto es increíble. Nosotros tenemos muchas lecciones que hemos aprendido y las hemos aplicado en nuestro sistema de parques nacionales. Hemos hecho seminarios, capacitaciones para poder definir incluso el currículum para los empleados del USFS. Esta es una oportunidad muy interesante en la que nosotros participamos. También poder aplicar el conocimiento... Y aquello que hemos aprendido en otros países y lo aprendimos y lo aplicamos en los Estados Unidos. Gracias a las experiencias que hemos tenido como parte de nuestro trabajo. Quiero agradecerle una vez más a todos los que están aquí con nosotros. le deseo a todos unas buenas fiestas y además un feliz año nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Michelle. Muy bien, ya tenemos ahora un context, contexto, creo que podemos entonces iniciar con nuestro panel. Tenemos un grupo aquí de panelistas que ya se han convertido en nuestros amigos gracias a la implementación de este esfuerzo en Brasil y estuvieron involucrados en diferentes partes del trabajo. Voy a presentarlos primero. Tenemos a Bonnie. Bonnie es una jubilada, es... Una persona que es especialista en interpretación, que trabaja para el USFS, ahora está en la parte noroeste de los Estados Unidos y ella tiene una gran experiencia en el uso público, especialmente lo que se ha hecho en el parque de Tapajós. Además, tenemos a Pablo Faría también, que es un analista ambiental. Amb ambientalista para el Instituto de Chico Méndez y para el IBAMA. Durante el periodo de la implementación de esta alianza, Paulo tuvo el cargo de coordinador de la planeación y la estructuración de las visitas y de ecoturismo para la agencia en todo el país. Ahora trabaja en, la, en el área de protección ambiental en el sur de Brasil. Tenemos también al doctor Steve McCool, quien es un profesor de la Universidad de Montana. Es una persona bien conocida y un especialista en la parte de planeación de áreas protegidas. Él jugó un rol muy importante en la planeación de las capacidades y ha jugado un papel muy importante dentro de esta alianza. Voy a tener la oportunidad de hacerles preguntas muy específicas para cada uno de ellos. Vamos a empezar con Bani. Este webinar habla sobre el componente del uso público de toda esta alianza para la conservación de la biodiversidad en Brasil. ¿Puedes contarnos un poquito la visión general de los principales subcomponentes del programa de uso público? Claro que sí. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, por lo menos para mí. Está empezando el día. Quiero decirles que es muy rico ver la oportunidad en el futuro de conocer a muchos de ustedes. Cuando hablamos del programa del uso público, este es un trabajo que realmente se inició. Más o menos en el año 2012. En aquel momento miramos el uso público a través de tres diferentes lentes y cada uno de estos lentes tenía su componente. Y esto es algo sobre lo que hablaré en más detalle de, adelante. Hay un componente que tiene que ver con la agencia ICMBio con la que estamos trabajando. Había un nivel que tenía que ver con el uso público. Es decir, de qué manera vamos a estructurar los aprendizajes que se obtienen en esta área del uso público. Y el tercer nivel, la construcción de capacidades. Este es un componente que íbamos a aplicar a este esfuerzo. Antes de yo entrar en estos detalles, quisiera decir que estos tres niveles Estuvieron en juego de manera prácticamente simultánea todo el tiempo y hubo una gran cantidad de integración entre los diferentes niveles de componentes sobre los que voy a hablar más adelante. La segunda parte es que muchas de las personas del Instituto Chico Méndez hacen parte del equipo de especialistas y ellos en muchas ocasiones participaron de muchos de estos niveles y componentes al mismo tiempo también. Muy bien, para el bio tenemos siempre que pensar en cómo podemos construir la capacidad a nivel institucional. Sin embargo, al mismo tiempo, cómo podemos construir la capacidad individual, no solo para los empleados, sino también para áreas protegidas individuales. Ahora, Pablo, mi colega, es el que va a darles más detalles más adelante sobre este tema, así que voy a hablar de la otra área, la segunda área que tiene que ver con el programa de uso público como tal. Y es importante pensar en las actividades que constituyen el uso de público, la interpretación, los senderos, concesas, concesiones, operaciones y otras tantas cosas de este tipo. Teníamos algunas áreas de actividades que nosotros utilizamos durante todo el proceso, durante todo el proyecto. Sin embargo, nos enfocamos en los componentes que eran más de nivel funcional, habían cinco funciones que queríamos realmente implementar. La primera tenía que ver con la planeación. ¿Cómo podemos hacer la planeación del uso público a diferentes escalas? El segundo componente era el desarrollo. ¿Cómo podemos realmente desarrollar las instalaciones, los proyectos, los productos, los servicios que van a entregar o que van a ser entregados como parte de ese programa. El tercero son los detalles, es decir, las operaciones del día a día, de qué manera podemos operar y mantener estos programas, instalaciones y servicios, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, porque la idea era poder promover el uso público sustentable de estos espacios para la agencia. El otro componente era el monitoreo. Necesitábamos entonces implementar las técnicas. Las guías directrices para poder monitorear y medir los impactos positivos y negativos, tanto los ecológicos como los económicos y también los sociales. El quinto componente que hace parte de estas actividades de apoyo que también contribuyen a este esfuerzo total son cosas que tienen que ver con alianzas, cómo podemos involucrarnos con los voluntarios, cómo operar un negocio. Además, relaciones con los negocios. Esos son entonces los cinco componentes que nosotros estructuramos y que fueron parte del de trabajo que nosotros hemos hecho durante los ocho años de trabajo con un enfoque muy específico en los últimos cinco años. La última área es aquella que tiene que ver con el desarrollo de capacidad técnicas que vamos a utilizar para ello. Lo voy, no voy a mencionar en detalle porque será Steve quien lo hará cuando haga su intervención. necesitábamos construir las destrezas técnicas y además ofrecer oportunidades para poder tener sesiones prácticas. Teníamos que pensar en el fortalecimiento a nivel institucional, institucional, las políticas y procedimientos que tenían que desarrollarse para esto y también teníamos que pensar en el desarrollo secuencial de las destrezas de liderazgo, especialmente en áreas como el pensamiento crítico. Y también cómo se podía construir esta confianza para que entonces las personas supiesen que tienen la confianza, la capacidad y todo lo necesario para entregar este programa. Esos son los niveles en los que hemos trabajado, son los componentes de estos niveles y vamos a entrar en los detalles y para eso precisamente los ponentes, colegas que están acá serán quien lo haga. Muy bien. Muchísimas gracias a Bonnie. Le doy la palabra a Paulo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto que Bonnie acaba de decir y compartirnos unos de los tantos logros que ustedes han tenido o impactos que el programa ha tenido y que realmente han contribuido al ICM Bio, especialmente en las áreas protegidas y el uso público de estas áreas en Brasil? Muchísimas gracias, Jim. Es un placer estar aquí otra vez celebrando estos resultados que son el resultado de muchos esfuerzos de muchas personas que trabajaron como parte de esta alianza. Para empezar y suplementando lo que Bonnie acaba de decir, creo que es importante resaltar que no es exagerado decir que las inversiones de esta alianza fueron protagonistas en la construcción de lo que hoy tiene Brasil como la visión de la conservación de la biodiversidad en Brasil, aunque los las inversiones se han enfocado en las unidades de la Amazonas. Nosotros desarrollamos procesos que tuvieron un impacto positivo en todas las unidades de conservación en Brasil. Algunas cifras llaman la atención y creo que es un buen punto de partida. Durante los cinco años de esta alianza, nosotros prácticamente duplicamos la demanda de visitas de las unidades en todo el Brasil. El año pasado estábamos hablando de más de 15 millones de visitas, más o menos... 7 millones como resultado de la alianza en el primer año. El aumento fue muy semejante en el Amazonas. Las unidades allí, que son administradas por ICMBio nos llega a dar un resultado de casi medio millón de visitas. Hay otros indicadores que son interesantes y que expresan este, este resultado. Hemos trabajado muchos años lado a lado con el ICMBio junto con los compañeros compañeros y aliados de agencias norteamericanas, el Servicio Forestal de Estados Unidos, servicios de parques en algunas ocasiones y algunas universidades americanas que construyeron junto con nosotros un conjunto extenso de marcos técnicos que hoy son referencia para la toma de decisiones y las inversiones e implementación del uso público en distintas unidades. Algunos destaques son por ejemplo, adaptación de métodos americanos consagrados para planificación de senderos, que son elementos de infraestructura básica para el desarrollo de las unidades, y también adaptación del rol de oportunidades de visitación de las unidades de conversación, el robook, con métodos consagrados del servicio de Estados Unidos, que hoy planifican, y gestionan el público visitante en las unidades y que nos ayudan a desarrollar modelos de concesiones y negocios en las unidades más visitadas del país. Todo el trabajo se hizo a partir de una estrategia importante de capacitación. Fueron cientos de funcionarios del ICMBio participando de capacitaciones muy amplias y hoy tenemos un grupo de profesionales dentro del ICMBio distribuidos por todo el territorio brasileño con distintas especialidades de este universo que es la gestión de visitas, como planificación de uso público, monitoreo de visitas, interpretación ambiental, planificación y manejo de senderos y otros temas. Otro punto importante que tenemos que destacar cuando hablamos de monitoreo, es que al inicio de la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad de la Amazonia había 50 un, 54 unidades de visita en todo el país. Este número, a partir de nuevas normas, referencias y manuales, se construyeron en el contexto de la alianza y hoy tenemos más de 130 unidades de conservación con visitas monitoreadas. Y eso nos hace tener una mejor comprensión y tomar decisiones más estratégicas para crear estos puentes con la sociedad, abrir más unidades, pero de una mejor manera, involucrando también socios privados, comunidades y visitantes y usuarios en general. Cabe señalar también algo que dijo Bonnie. Es este intercambio en el contexto de las oficinas internacionales, visitas técnicas que se hicieron en Estados Unidos y también acá en Brasil, y la participación en seminarios internacionales de la Universidad de Montana y la Universidad Estadual de Colorado. Este conocimiento en el sitio, en terreno, nos hizo ampliar la escala de desarrollo de los proyectos a partir del conocimiento de buenos ejemplos de manejo de áreas protegidas y identificación de uso de áreas protegidas. Esto fue una colaboración que involucró cientos de profesionales del ICMBio en agencias y universidades norteamericanas. Ellos también han aportado con muchos profesionales y lado a lado han construido este proceso que hoy ya conocemos en el ICMBio, que significa abrir unidades de conservación para el uso público. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Ahora le pasaré la palabra a Steve. Doctor Macul, usted estuvo involucrado en el uso público de áreas protegidas y proyectos de turismo en todo el mundo. ¿Qué se destaca para usted como uno de, como impactos más duraderos de este programa en Brasil? Ahora sí, gracias, Jim. Estoy en el sótano de mi casa en Montana con 3, 4 grados Celsius. Así que el clima cambia constantemente, así que no es muy iluminado acá. Bueno, debo decir que ha sido una experiencia maravillosa. Y eso gracias al equipo tan motivado y competente del ICMBio. Y eso porque tuvimos varias experiencias de aprendizaje. Tanto uh, todo lo que han mencionado Bonnie y Paulo. Y a partir de eso hemos sido capaces de construir una relación y una capacitación fundamental. Cuando yo empecé, todos eran extraños. Y luego se volvieron colegas y luego amigos. Y es realmente el fundamento de una buena capacitación y de un buen desarrollo, la amistad. Como dijo Jim, hay muchos impactos, impactos duraderos que, y lecciones aprendidas. Voy a hablar de algunas de ellas. En nuestra capacitación y en el desarrollo, puede parecer algo gracioso, pero... El tema del de pensamiento crítico es fundamental y las habilidades de pensamiento crítico para operar en un mundo lleno de turbulencias y cambios, especialmente en el siglo XXI. El pensamiento crítico es necesario para navegar entre tantas sorpresas que hemos tenido, incluida la experiencia reciente de la COVID-19. También trabajamos como socios en la implementación de los cursos, talleres y proyectos. Los cursos han sido facilitados. Bueno, básicamente donde participé más, fueron facilitados por varias estructuras norteamericanas, como el Servicio Forestal de Estados Unidos, el servicio de parques y, claro, las universidades. Yo trabajo en la Universidad de Montana, parte de nuestro equipo estuvo allá y otras universidades también participaron. Estos socios incluyeron también el equipo del ICM Bio. Ellos también han facilitado muchos cursos. Así que esta alianza, esta sociedad es muy importante en términos de capacitación. Y en las lecciones aprendidas que luego se usarán en otros lugares del mundo. Tener una visión común, como dijo Bonnie, de lo que estábamos buscando. Y estamos buscando la mejora de las conexiones entre los brasileños y sus tierras. Sus tierras públicas y sus tierras preservadas. Esta visión ha sido muy importante y ha sido una visión compartida. Y no hay nada más potente en una organización que tener una visión compartida, es decir, cuando todos comparten una visión, tienen una razón para ir a trabajar y trabajar largas horas muchas veces con una paga no tan alta, pero con mucha motivación. Esta planificación que discutimos en los cursos ha sido el, la fundación para que las comunidades y el servicio privado puedan ofrecer servicios y oportunidades para los, para los visitantes. Pablo mencionó el RoBUC, que es las oportunidades o el rol de oportunidades para visitas en lugares públicos y unidades de conservación. A partir de eso pudimos explicar lo que era el RoBUC, claro. Pero las comunidades y los, el sector privado son los que realmente van a aprovechar ese conocimiento. Eso parte, la, la idea aparte de Estados Unidos, pero se adapta en Latinoamérica y luego específicamente en Brasil. Se ha usado en Croacia, por ejemplo, de manera muy semejante a la que se utilizó en Brasil. Las clases acerca de planificación de uso público y de gestión de visitantes se basaron en la filosofía de aprendizaje práctico o aprendizaje con la práctica. Se basó en principios educativos, principios de ciencias de la educación durante el desarrollo y durante la implementación. Voy a detenerme por acá, Jim, y para que podamos seguir la conversación. Gracias, Steve. Quiero hacer algunas preguntas generales para los panelistas. Ya son las... Ya tenemos 40 minutos de seminario, así que voy a hacer algunas preguntas para ver si tenemos tiempo para más preguntas luego. Primero, Bonnie. ¿Hay alguna lección aprendida que le gustaría destacar y compartir con nuestro público? Puede ser algo específico con la sociedad en Brasil, con el proyecto en Brasil, o alguna otra lección de aplicabilidad global. Sí, hemos hecho una lista de algunas lecciones en el documento de resumen. Entonces, cuando pienso en esta pregunta, pienso, ¿qué es lo más General, qué es lo que abarca más en términos de lecciones. Primero es el mantra integración, integración e integración. Es decir, lo que hizo este trabajo exitoso no es solo tener socios en común acuerdo, sino que establecer un trabajo integrado en distintas plataformas y requiere esfuerzo, pero la integración fue algo crítico para el éxito de este proyecto. Y en segundo lugar, hemos mencionado, distintas personas ya lo han dicho, esta visión que teníamos, una visión bastante amplia para el... Y también una visión de largo plazo, una visión que aspiraba a implementar algo a la larga. Empezamos eso en el 2012 y no sabíamos si íbamos ni siquiera a tener fondos para el año siguiente. Mucho menos los, todos los años siguientes que duró el, el acuerdo. Pero hemos seguido trabajando y dijimos... Si queremos lograr esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿Y durante cuánto tiempo lo tenemos que hacer? ¿Y cuál es la secuencia de acción para llegar a, al punto deseado? Y finalmente, es que más allá de la sociedad, más allá del proyecto y la colaboración, lo que es importante es la acción colectiva. Es importante aprender, es importante crear Buenas prácticas, pero es también importante entender que la acción colectiva, es decir, trabajar junto por un objetivo en común que es más grande que todos nosotros y hacer la diferencia es algo muy, muy, muy fundamental. Y eso tiene que ver simplemente saber qué es lo que uno hace mejor, hacerlo, pero siempre trabajar de forma alineada y eliminar la duplicación de esfuerzos. Es decir, esto es la lección que ya he aprendido y eso ha reforzado mi experiencia y mi aprendizaje Me parece que esos son los puntos que han sido críticos para el éxito. Muchas gracias, Bonnie. Steve, quiero hacerte esta misma pregunta y luego voy a hacer otra pregunta a Paulo. Entonces, Steve, ¿cuáles son algunas de las lecciones clave tanto para el uso público en Brasil y, bueno, sabiendo que tú que usted hasta ha trabajado en, en todo el mundo, cosas que se pueden aplicar en todo el mundo. Yo concuerdo con Bonnie, en primer lugar, que... Pero voy a expandir un poco lo último que ha dicho, que es esta forma colectiva, o la acción colectiva y conjunta. No significa que todos hagan lo mismo. En este tipo de colaboración, todos tienen un rol diferente y trae una ex, una especialidad diferente. Entonces, juntar, reunir todo eso de una forma que tenga sentido para el proyecto. En mi caso fue para una clase en específico, que bueno, nosotros trajimos personas del Servicio Forestal que por cierto, fueron muy bien recibidos por los participantes y tuvieron experiencia ellos tienen mucha experiencia práctica y yo tengo más experiencia conceptual. Y eso nos permitió juntar estos dos polos de una forma en que tuviera sentido para los participantes. Entonces, esta acción colectiva, que las personas sean reconocidas y que no sea solo... Que en su especialidad que no es solo una persona tratando de abarcar todo, no solo para Brasil, pero para otras naciones y otros proyectos un funcionario público, tú has podido trabajar en la matriz en Brasil y también algunas unidas en las 300 y tantas áreas protegidas que el ICMBio administra en Brasil basada en tu perspectiva que ha trabajado en la matriz, en, terren en terreno, que además ha viajado a nivel internacional para ver el trabajo que se hace en los Estados Unidos y otros países, como bien se dijo, los alcances han sido incre increíbles. Ahora, si pensamos en el futuro, si pensamos teniendo en cuenta una visión para el futuro, ¿qué se viene? ¿Cuáles son aquellas cosas que están aún pendientes sin terminar, cuáles son los retos que esta alianza va a enfrentar en los próximos cinco años. Creo que uno de los grandes aprendizajes es, primero que todo, muchos de los retos que se enfrentaban, a, a pesar de que los contextos socioeconómicos eran diferentes, muchos de los desafíos de las áreas protegidas son bastante semejantes. Nos damos cuenta que hay una tendencia global en la que no existe la posibilidad de una gestión efectiva de áreas protegidas o unidades de conservación como son denominadas en Brasil sin que haya la participación cercana y efectiva de la ciudadanía. Esto es algo que vemos claramente en los Estados Unidos y que se ve también en Brasil y en otros lugares del mundo. En Brasil hemos visto un aumento del desarrollo y la prioridad que ha ganado el tema del uso público, la gestión de estas áreas protegidas y es una gestión que se ha visto en los últimos años. La tendencia es que tengamos la posibilidad de fortalecer esta relación entre el área protegida y la sociedad. Debemos seguir invirtiendo en una mayor apertura de estas unidades de conservación y una mejor apertura de estas áreas protegidas. De conservación para que haya un puente y de esa manera las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad exista y esté conectada con los negocios, con aliados privados, con las comunidades y con los voluntarios también. Este ha sido un aprendizaje, un aprendizaje muy amplio que fue aplicado a esta evolución de la misión en la gestión que hacemos en el ICMBio en Brasil. Nosotros compartimos esto. Con los Estados Unidos y otras naciones aliadas. Cuando pensamos en el futuro de la alianza, esto tiene que ver con seguir mirando la posibilidad de desarrollar los usos públicos y la apertura aún mayor de estas unidades de conservación. Muchísimas gracias a Paulo. Creo que es... Súper cierto lo que dices, estos acuerdos internacionales y reuniones, esto lo vemos, vemos esta tendencia hacia más alianzas con el sector privado, con aquellos grupos sin ánimos de lucro, con universidades y obviamente con las comunidades con comunidades de campesinos, personas de color, indígenas, cualquier persona que pueda estar viviendo allí o cerca de las áreas protegidas para ver cómo podemos construir estas alianzas. Porque lo que hemos aprendido en las últimas décadas es que ninguna agencia, ni pública ni privada, puede gestionar de manera efectiva una área protegida por sí solo, sin que haya una alianza. Es por esta razón que estas alianzas son tan importantes y gracias a Pablo. Ahora quisiera darle la palabra a Zuleni Coto del Servicio Forestal de los Estados Unidos en Brasil, quien está controlando las preguntas y respuestas para que entonces ella nos cuente cuáles son las preguntas que los participantes han colocado en la sección de preguntas y respuestas para que podamos hacerle las preguntas a los ponentes. Quiero... Antes que nada, estar segura de que me escuchan. Pregunta Sue Coto. Muy bien. Muy buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí y tener la oportunidad de ver tantos compañeros de esta jornada de trabajo de tantos años. Muchísimas gracias. Bueno, las preguntas que han colocado los participantes son extraordinarias. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo y por esa razón tenemos que seleccionar solo algunas de ellas. He seleccionado dos preguntas, preguntas que considero son muy relevantes y pertinentes para esta discusión. El señor Jim dice que no está escuchando la traducción al inglés y pide que se corrija ese problema técnico. Al parecer ya se corrigió este problema técnico. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hay una pregunta que considero que es una pregunta muy buena. Pregunta que le voy a hacer a Bonnie. Esta pregunta tiene que ver con la experiencia. ¿Qué fue el resultado de esta alianza? ¿Y de qué manera el Servicio Forestal de los Estados Unidos está administrando el uso público en los Estados Unidos? La persona que nos envía la pregunta quisiera saber, ¿hay algo que se pueda aplicar en los Estados Unidos, en el Servicio Forestal de los Estados Unidos? Quisiera darle la palabra a Bonnie para que nos responda a esta pregunta. Muy bien, yo creo que lo que nosotros aprendimos y lo que yo me pude llevar como experiencia, una experiencia que tiene que ver también con otros colegas que han tenido esta experiencia internacional, es que nuestro sistema fue configurado para proteger terrenos, tierras, y esto se hizo hace muchos años. Hay que pensar que tienes que involucrarte con la comunidad y no solamente proporcionar trabajo. En aquel momento esto es algo que no se incluyó, no se incluyó en lo que nosotros hacíamos. Y vamos a lugares como Brasil y en Tapajós, donde tenemos nuestro sitio de demostración, donde hay una gran cantidad de comunidades que están residiendo de manera legal dentro de esta área protegida. Así que aprender a trabajar de una forma diferente. Y llevar estas complejidades que enfrentan muchos otros países, además usar conceptos como zonas de buffer donde están muchas comunidades, es algo que nosotros hemos podido usar acá para que así podamos involucrarnos de una manera más profunda. Creo que en muchas Situaciones, muchos de nosotros estamos tratando de ver cómo podemos explorar escenarios de cogestión con entidades tribales y para eso tenemos que pensar en diferentes formas y todos estamos tratando de hacer un mejor trabajo y aprender los unos de los otros. Esos son algunos de los ejemplos que te puedo dar en este momento y son los que se me ocurren en este instante. Muchísimas gracias, Aboni, por su respuesta. Sus comentarios fueron extraordinarios. Muy bien, hay otra pregunta que recibimos y en este caso quisiera que fuese Michelle quien la responda. Y se me ocurre que Pablo Faría también puede ayudarnos a responder esta pregunta. Tiene que ver con los indicadores que el programa utilizó para medir el avance en los diferentes niveles en los que trabajó el programa. Quisiera saber cuáles son los indicadores que se midieron de manera directa por el programa por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y cuáles son los indicadores o por lo menos algunos de ellos que puedan ser los más importantes que se puedan mencionar que fueron medidos por el ICM-BIO. Esa es la pregunta y quisiera darle la palabra tanto a Michelle como a Pablo para que respondan la, programa de este, la pregunta de este participante. Es una muy buena pregunta. Este es un programa que, se, que recibió... El apoyo financiero de la agencia internacional. Los indicadores que seleccionamos son estándares y que utilizamos para reportarle a la USAID y también creamos algunos. Me voy a enfocar en aquellos indicadores que nosotros definimos para el programa de uso público que tiene que ver con el número de hectáreas que se están mejorando, el número de personas que se capacitaron, no solo que se capacitaron, sino cuáles son el número de personas que están aplicando el conocimiento en el terreno y que están usando las herramientas en el, terreno, en el terreno, número de legislaciones y políticas que se pudieron definir y número de grupo de personas que están aplicando la técnica y el conocimiento, como ya lo dije. Además, el número de planes de gestión que se pudieron implementar en el sistema de áreas federales protegidas. Bueno, para agregar a lo que dice Michelle, nosotros en el ICMBio tenemos indicadores que hacen referencia a los esfuerzos y a los resultados. La demanda de las visitas, como ya se dijo, la cantidad de unidades de conservación que se estaban monitoreando. Y hay también indicadores como kilómetros de senderos, variedad de actividades, model, modalidades de actividades recreativas que se ofrecen y las unidades de conservación que tienen sus instrumentos de planeación. Y esos son algunos de los ejemplos de los indicadores que nosotros utilizamos en el vio. Muchísimas gracias a Pablo y a Michelle por sus respuestas. Jim, no sé si tendríamos tiempo para una pregunta más. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más que pudiésemos hacerle a Steve. Si es que alguien hizo una pregunta que podamos preguntarle a Steve. Bueno, hay una pregunta aquí que precisamente es para él. Bueno, qué bueno que sea fácil. Espero que sea fácil, dice Steve. Es una pregunta que tiene que ver con el programa de interpretación. No sé si no solo Steve, sino Bonnie también puedan, pueda contarnos un poco lo que opina sobre esto. La pregunta tiene que ver con la tradición del programa de interpretación en los Estados Unidos. Una interpretación histórica y cultural y su larga historia que incluye algo o que incluya algo que nosotros no tengamos en Brasil. Por ejemplo, la interpretación en teatros sobre la historia pública en, en palcos de este estilo. ¿Usted cree que en Brasil esto funcionaría? ¿Funcionaría este tipo de interpretación, una interpretación cultural o del patrimonio en sitios históricos o en tierras indígenas? Steve, ¿quieres tomar la palabra para responder a esta pregunta? No sé si sea mejor Bunny. Bunny tiene más experiencia en el tema de la interpretación que yo. Lo que sí les puedo decir, para luego darle la palabra a Bonnie, lo que les puedo decir es que yo estuve en la en el teatro de la ópera, para ver una obra de teatro, que en su momento era una obra de teatro para niños. Y en aquel momento recuerdo que yo pensaba, ¿cómo podemos diseñar obras de teatro para niños cuyo tema sea algo relacionado con recursos naturales? Tenemos escritores y directores que son muy creativos y que podrían hacerlo. Eso es todo lo que te puedo decir y le doy la palabra ahora a Bonnie. Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante y nos lleva a esta idea de cuáles son las mejores prácticas y cómo se pueden adaptar esas mejores prácticas. Y más adelante, darte cuenta de que básicamente a partir de febrero de este año, todo cambió. Cambió de manera fundamental y dramática, a pesar de que teníamos mejores prácticas y teníamos interpretación dependiendo de cuáles los, son los recursos y las agencias que tienen, tendríamos la posibilidad de crear productos y servicios más complejos. Eso no significa que las cosas hoy sean más sencillas, más simples, menos efectivas o menos directas. Así que lo primero es pensar en la eficacia, eso sería lo primero. Por otro lado, creo que va a haber un cambio tremendo en cuando pensemos en cómo entregar la interpretación a nivel virtual ahora en adelante. Y esto es algo que no va a cambiar cuando se pueda controlar la pandemia. Obviamente es muy difícil sentarse aquí y saber que todos están en lugares distintos y divertirnos, pero también tenemos que pensar en el alcance global que podemos tener en una sesión como esta de apenas una hora. Creo que esta es una de las respuestas en las que la respuesta es una pregunta, ¿qué hacer de aquí en adelante?, Miramos lo que hacemos con base en lo que hicimos en el pasado. Tenemos que parar y pensar en la pandemia como tal. Y cuáles son aquellas buenas prácticas que funcionaron durante este momento. Estamos hablando de senderos con un camino, que tengan un loop. Este es el tipo de cosas que tenemos que pensar, revisar, qué podemos mantener Hacia adelante, si estamos hablando de películas o no, o si podemos pensar en un podcast, además pensar en qué es lo que ya no funciona, ya no va a funcionar de ahora en adelante y además pensar en los nuevos medios de comunicación que probablemente vamos a tener, en los que vamos a tener que incursionar y que no lo hemos hecho hasta ahora. Creo que en todas las áreas de uso público, ya sea la interpretación o los senderos, tenemos que hacernos esa pregunta de ahora en adelante. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles han cambiado? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Y de, que, de qué manera el público ha respondido a todo esto? ¿De qué manera tenemos que adaptarnos de ahora en adelante? Gracias a todos los panelistas por sus respuestas. También gracias a todos los participantes que participaron en los chats, mostrando enlaces y referencias adicionales, por ejemplo, acerca de la historia vivida, la interpretación histórica teatral, por ejemplo, la Asociación Nacional de Interpretación, que ayudó una conferencia en Brasil, tiene muchos materiales disponibles. Y yo he visto también escenificaciones de varios episodios históricos, en Estados Unidos y claramente puede ser algo que se puede aplicar en Latinoamérica. Bonnie, tratamos de no hablar del COVID en la última hora, pero gracias también acerca de esa ese comentario acerca de la reconstrucción que por, el cual, por la cual pasará el mundo, y las mejoras que vendrán, cosas que se harán en línea, en vivo, como lo están haciendo ahora. Tuvimos más de 100 personas desde África hacia Europa también, y eso es también un ejemplo de cómo estamos llegando a más lugares. Antes estuve con un, en una conferencia que diciendo que en octubre y noviembre, al medio de la pandemia, tu, los parques tuvieron récords de visitación sin visitantes internacionales. Es siempre un componente muy significativo. Entonces habrá más presión de hacer cosas presenciales en personas, pero con distanciamiento social. Quisiera agradecer varias personas por haber hecho esta reunión posible. Primeramente, take care, Michelle Zweed. por la ayuda y por el contexto que nos dieron. Y sin el liderazgo de sus instituciones en el lado norteamericano no habría sido posible eso. Bonnie, Paulo y Steve, nuestros panelistas, muchas gracias por sus aportes. Además, nuestros intérpretes simultáneos de nivel mundial, no sé si han estado en conferencias con... Interpretación simultánea antes, pero hoy ha funcionado de manera impecable. A mi colega Ryan Fensham en Nien Hick y Lorena Brewster y su coto del de Servicio Forestal de Estados Unidos y el Departamento de Programas Internacionales para Brasil. Y a todos ustedes que estuvieron acá esta mañana, tarde y noche. Tenemos muchas cosas ocurriendo en nuestras vidas, incluido una sobredosis de seminarios en Zoom. Entonces, muchas gracias por haber reservado algo de tiempo para estar aquí. Erin puso un enlace para que puedan seguir enviando preguntas a través del chat y para que sigan. A ayudándonos a mejorar nuestras actividades a lo largo de los años. Tendremos una serie de seminarios en inglés y en español el próximo año y con la ayuda del Servicio Internacional. Entonces, esperamos que esta no será la última vez que nos veamos. También a la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional, la USAID, y el los programas internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos y el ICMBio, el Instituto Chico Méndez de Biodiversidad del gobierno brasileño, por su participación, por su amistad y todos nuestros colaboradores de las universidades de todo el mundo, de las universidades de Brasil, de la Universidad de Virginia del Oeste. Y todos los otros colaboradores, ONGs brasileñas, norteamericanas, las comunidades que participaron de manera activa en la implementación de muchos de estos esfuerzos, y el sector privado, concesionarios, guías de las áreas protegidas y la comunidad académica brasileña por su colaboración. Les deseamos a todos que tengan un lindo día, muy felices fiestas y un 2021 muy feliz y esperamos sin COVID. Muchas gracias a todos. Obrigado. <laughs> hey, everyone. Hey, everyone. I just want to say thank you. Muito obrigada a todos. Feliz Natal. Quien está falando es Claudia, intérprete. Muito hey, Jim, thank you. That was hey. that was quite a compliment. World class interpretation. Wow! Thank you, Claudinha. and thank you, and oh, thank you, thank you guys. Steve. Thank you. I want I want to say uh, Merry thank Christmas you, to you all. Feliz Natal. Merry Christmas to everybody. Thank you, pessoal. Feliz Natal, Michelle. Are, are you look still stunning alive? with this. Yes. <laughs> okay. Sorry. <Yeah. laughs>